Hoy me miré al espejo y me di cuenta que No seré la más guapa, pero tampoco la más fea No seré la más delgada, pero tampoco la más gorda No seré la más simpática, pero soy agradable No seré la más graciosa, pero tengo esa chispa que a todos les saco una sonrisa Quizás, para muchos no soy nada, para otros soy única Y para algunos, soy especial Hoy me di cuenta que soy especial. Sí, especialmente alocada, divertida, única y sincera a mi manera. Hoy me di cuenta que soy una princesa, pero no una de esas que espera que un príncipe llegue y la salve, no, no. Una a la que le gusta romper las reglas, de esa que no teme si se equivoca, no teme tropezar o caer porque sabe que podrá levantarse otra vez y lo hará con más fuerza mi historia podría parecer una de tantas pero para mí es especial porque aún con tantos obstáculos hoy puedo decir que lo estoy logrando y no descansaré hasta convertirme en la persona que siempre he soñado esta soy yo a veces no voy a negar que quisiera ser un poco más guapa o incluso un tanto más inteligente o tal vez una modelo de revista creo que así tendría el valor de decir Cómo me siento sin importar qué dirán los demás. Porque sí les escucho. Es imposible hacerse de la vista gorda con personas que solo se encarguen de alimentar su ego. Y disminuir tu autoestima. Pero, hey. Nada es imposible. Mírame. Aún con tantas heridas en el corazón. Me sigo amando. Y lo hago cada día un poco más. Pero eso no es lo especial. Lo verdaderamente increíble es que sigo creyendo en el amor, como aquella niña que aún cree en Papá Noel. Y así soy yo, tan despistada, tan yo, como dicen algunos. Tengo millones de defectos, pero sé que ellos me hacen perfecta a mi manera. Soy esa chica a la que puedas contarle lo que quieras. Jamás te abandonaría, ni en el peor momento. O aunque tus decisiones conmigo no hayan sido las mejores Porque así soy Si me dices hoy te quiero Mañana te demostraré que ese sentir también existe en mi corazón Pero no lo haré con palabras Porque la verdad para ellas soy bien mala Lo haré con mis acciones y te sentirás apoyado con mi presencia ¿Algo malo en mí? ya lo dije muchas cosas porque la perfección solo fue algo que creó la sociedad para negar a las personas especiales de corazón como tú como yo quién soy soy esa chica que se queda en el rincón esperando que alguien la voltea a mirar porque la verdad soy tímida para muchas cosas de hecho muchas veces las personas deben sacar las palabras de mi boca porque, aunque me encuentre en el peor momento, no lo comento. Y la razón es que no me gusta sentir que molesto a los demás con mis problemas. Soy única. Me siento única. Con unos gustos de vestir poco atractivos para los demás. Amo los tacones muy altos, pero no sé caminar con ellos. Y aún así me atrevo, aunque en el camino deje un pie herido. Suena gracioso esto último, y lo es, pero la verdad también es un poquito doloroso. Pero aún así continúo usando mis hermosos tacones altos. Mi cabellera medio peinar y sin maquillaje. No porque no me guste, o porque piense erróneamente de las chicas que lo hacen. La verdad les queda increíble. Solo creo que así, al natural me gusta más. Hoy me miré al espejo y vi mis ojeras. En ocasiones me agoto un poco. Suelo dormir hasta tarde por algún pendiente. Otras veces no me quiero levantar de la cama. Hoy me miré al espejo y observé cada parte de mí. Y le agradecí a Dios porque estoy viva. Porque puedo sonreír. Porque puedo hacer mis actividades diarias sin ningún tipo de limitaciones. Hoy me siento más y mejor preparada que ayer para enfrentar los obstáculos. Y no me preguntes, ¿cómo es eso posible? Porque no lo sé. Simplemente así soy A veces estoy al 100 y otras no tanto A veces puedo tener una gran sonrisa en mi rostro Y otros días está la misma sonrisa Incluso aún más fuerte Pero por dentro me siento destrozada ¿Mi sonrisa? Ella es mi mejor amiga cuando de momentos duros se trata Porque no me gusta dejar al descubierto lo débil que soy para algunas cosas Lo delicada Y es que puedo llorar viendo una película Puedo hacerlo también al escuchar a un cachorro quejarse. Puedo temblar de miedo ante situaciones que seguro te parecerán tan irónicas. Pero sí, así soy yo. Y no haría nada para cambiarme. Porque así como soy, soy especial a mi manera. Y más enamorada de la vida y sus virtudes no puedo estar. De verdad, qué bonito ver hoy un nuevo amanecer. Qué hermoso saber que la luna saldrá esta noche. Qué perfecto el universo y todo lo que habita en él. ni pensar que no somos ni la mitad de este. Y muchos se creen tan grandes como para herir a quien se crucen enfrente. Muchas personas no conocen el sentido de amar y amarse a sí mismas. Muchas personas no saben lo que quieren ni a quién quieren. Y se dedican a hacer infelices a los demás con palabras feas e hirientes pero en esta lista no encajo ¿sabes por qué? porque soy lo suficientemente fuerte de mente y corazón como para sucumbir ante palabras vacías de amor y no hablo del amor al prójimo sino del amor que éste siente hacia su persona Qué triste y desdichada debe ser la vida de alguien que solo se dedica a criticar ¿verdad? siempre habrá algo mal las personas verán en nosotros. No podemos complacerlos a todos. Mejor no perdamos el tiempo y dediquémonos a ser felices. Así, sin tanto esfuerzo, sin tanto papeleo. Y vayamos por ahí, con una gran sonrisa en el rostro. Que no se enteren que hemos llorado y nos hemos caído y levantado. Seamos nosotras mismas. Y que las personas piensen los que les sea conveniente. Total. Es tu vida. Es mi vida. No, no de ellos. Esto es una reflexión bastante fuerte. Que para ser sincero, mientras hago este video, no te voy a negar que se me salieron algunas lágrimas. Pero he identificado que me siento con esto. Gracias. Oriana Torres, por estas palabras. Yo soy Ricardo Niño de Richmonds. Esto es v Y junto a Marco Calderón, les traemos el bienestar pleno y puro. Recuerda dejar en los comentarios un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final de este video. Te amo. Que Dios te bendiga.